Señores, miren, tenemos un, un tema interesante ahora y es que la Cancillería dice que busca una aeronave para la Cancillería Dominicana, por supuesto, para traer, sacar de Wuhan, en China, a los cinco estudiantes dominicanos que permanecen allí todavía. Yo creía que se había dicho que lo habían traído. No, no. La León eh, de Brasil eh, se negó. No, no, pero ah, antes que lo habían traído. que ah, llegaron sí, por el eso, eso se regó, pero no. no. Se estaban la haciendo las gestiones para traerlo ya. en el avión de Brasil. Bien, porque el, Brasil sí lo buscó los lo ciudadanos. Sí, de. Sí. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores reveló la tarde de este lunes que están haciendo las diligencias para buscar una aeronave a fin de sacar a los cinco estudiantes dominicanos de Wuhan, China, donde se originó el coronavirus. César Duvernay dijo que se baraja la posibilidad de que un país... ...con el que la República Dominicana tenga relaciones bilaterales... ...y vaya a repartir o a repatriar, perdón, a sus, a sus ciudadanos de esa ciudad... ...pueda transportar a los cinco criollos en el mismo avión... ...como se le había solicitado a Brasil que dijo que no podía por razones de cupo. ¿Están ustedes de acuerdo con que se evacúen a los estudiantes dominicanos... ...de la ciudad de China en donde se originó el coronavirus y en la que ha tenido mayor cantidad de afectados, o por el contrario, consideran ustedes la más prudente de las decisiones sería dejarlo allí para ser tratado en caso de ser necesario por tecnología más avanzada y a la vez proteger a nuestro país de un posible contagio. La pregunta del día va precisamente en ese sentido. ¿Está usted de acuerdo con que traigan al país a estudiantes dominicanos en Wuhan, ciudad donde se originó el coronavirus? Vamos a ver. Bueno, por mi parte, cada nación es responsable a su ciudadano, claro, donde claro. quiera se encuentren. Claro. Y a veces eh, nosotros vemos algo como extraño, que un ciudadano, por ejemplo, de una nación eh, mm. desarrollada, busca a uno, donde quiera se encuentre. A veces nos vemos extraños. Estados Unidos buscando un estadounidense allá en África, por ejemplo, en el caso de, de, de, del brote de ébola que hubo. Y todos los esfuerzos que se hicieron para buscar a una sola persona grandes inversiones, así se debe responder con responsabilidad hacia los ciudadanos de una nación. Nosotros, República Dominicana, tenemos que defender a nuestros ciudadanos donde quiera estén. Tenemos relaciones bilaterales con otros países y se pueden utilizar esas relaciones bilaterales precisamente para dar respuesta a nuestros ciudadanos que puedan encontrarse allí. En este caso, que es un caso muy delicado, es un caso de salud, es un caso que de posible contaminación, los estudiantes han grabado videos. Eh, aparentemente están bien, tienen que guardar un proceso de cuarentena y todo ese eh, proceso que se da para trasladar a personas de una ciudad que está como protocolo de seguridad cerrada, tienen que agotarse todos los procesos eh, bilaterales, todos los procesos eh, diplomáticos para que pueda ser posible el traslado. Ahora, la misma cancillería de nuestro país es la encargada y no deben decatimarse esfuerzo para poder proteger a nuestros ciudadanos en cualquier parte del mundo donde estén y debe de aparecer recursos no andar mendigando porque para otra cosa aparece recurso debe de aparecer recursos debe, debemos de ser responsables la cancillería nuestra debe ser responsable el mandatario que hoy nos gobierna también debe de responder porque esos estudiantes son dominicanos y como dominicanos se le debe dar toda la ayuda y toda la protección donde quiera se encuentre Mira, indiscutiblemente pienso que sí, me sumo a tu comentario Fulvio eh, el deber de un Estado es proteger a sus ciudadanos, es proteger a su gente, es darle ese soporte cuando se necesita y mucho más si están fuera del país, que estén en una zona de peligro eh, donde su vida eh, pueda correr algún tipo de situación de salud por lo que está aconteciendo en China. Eh, hace tiempo, eh, pienso, debieron de... Tomarse, iniciar a tomarse las medidas para que estos muchachos puedan llegar al país. No imagino la preocupación que deben de tener sus padres, sus familiares y ciertamente tomar las medidas de rigor de que no estén afecta, infectados por el virus eh, que estén en una condición de salud que no ponga en riesgo a toda una nación, a claro, todo, a todos nosotros todas las acá. de seguridad eh, Y hasta ahora se entiende que ellos están fuera de peligro, hay que ver porque eh, tengo entendido que el virus se incuba, o sea que una persona que lo puede tener y que no necesariamente eh, se, se dé cuenta, eh, podamos ver a menos ya con una evaluación médica profunda como se ha hecho con los ciudadanos que estuvieron acá en el, la semana pasada que <coughs> ver, dieron sí, a, cinco, y dieron negativos a este virus. Entonces, asimismo el canciller, el señor Miguel Vargas Maldonado, debe de seguir gestionando, pero darle urgencia a que estos muchachos lleguen a la República Dominicana y que no se nos muera o que no se le muera uno de ellos a sus familiares por allá y que quede como incompetencia o que quede como incompetente el Estado Dominicano para dar eh, esa seguridad que se supone que te debe de garantizar tu país a donde pertenece. Porque imagínese usted que República Dominicana no lo quiera recibir como ha planteado alguna gente, de que se queden para allá, entonces ¿quién lo va a recibir? ¿A dónde van a estar? ¿En Marte? Debe, debe dársele todo el protocolo necesario y la seguridad, tal y como lo hizo, por ejemplo, Bra Brasil. Brasil llevó, llevó un avión especial, llevó profesionales del área, eh, e iniciaron su, misma, su cuarentena en el mismo avión sí. y todas las medidas de seguridad posibles, pero protegió también. A, a sus estudiantes que estaban claro. allá y también a su población. Ese avión brasileño va directamente a un hospital militar preparado para eso. Y hay, así que nosotros tenemos que responder. Por ejemplo, yo tengo a un hijo mío que estudia en China. Gracias a Dios vino de vacaciones antes de iniciarse el brote. Y como estuviera yo como padre... Si mi hijo estuviera ya en estos momentos no, y no tuviera la protección de su nación, ¿qué pensaría yo? ¿Qué pensarían los demás padres, verdad? Y como padre una y directa. como ciudadano veo necesario que deben de dársele eh, eh, respuesta de responsabilidad a estos eh, estudiantes dominicanos. Buenos Bu días. Buenos días. Y una vez ya conocido el pronóstico de, de no tener problemas de virus o estar este asintomáticos, puede hacer la diligencia necesaria para, que juntamente con los autoridades de aquí, estar jóvenes este de nuevo a su país y recibir, en las condiciones que se han recibido otros viajeros de otros países. Gracias, doctor. Muy bien, gracias. Bien, con relación a, a esta situación de los dominicanos en China, vi ahí en la prensa que incluso las autoridades dominicanas estarán preguntándole a, a, a los asiáticos o a los viajeros que lleguen al país si han estado en China los últimos 14 días. Oye, ¿a qué medida? O sea, usted le va a preguntar a una gente... Eh, ¿Usted estuvo en, en, en Wuhan, China, en los últimos 14 días? Te voy a decir que no. China está cerrada por Dios. Hace, hace más de un mes. Y es precisamente Guaján lo que yo estoy cerrado. diciendo. Sí. Eh, si China está cerrada, que sus propios ciudadanos no pueden eh, eh, salir de un sitio para el otro, nosotros debemos tener mucho cuidado al mover esos estudiantes. Porque es cierto, nosotros somos como, como nación responsable de ellos. Tenemos que rescatarlo. Pero hay que rescatarlo con todas las medidas de seguridad ávidas y por haber eh, y yo no yo no sé si la República Dominicana cuenta con esos sistemas de seguridad que te puedan prevenir, detectar este virus tan peligroso que se ha cobrado la vida de más de mil gente en 41 días estamos hablando que en China se están muriendo veinticuatro, tú ves, a razón que según razón. un diario, yo, ¿Eh? yo mandé la información, son muchísimos más de sí, los mil, pero vamos a pegarnos de la información oficial, sí. estamos hablando de mil dieciséis chinos que han fallecido en China en 41 días, y esa cifra va aumentando, estamos hablando del virus más letal que han tenido ellos, los chinos. Entonces, eh, para traer esos estudiantes hay que, hay que cumplir con todos los requisitos habidos y por haber en materia de seguridad, porque poner en riesgo a toda una nación de más de 10 millones de personas sería un acto de irresponsabilidad. Sabemos que ciertamente esos dominicanos hay que rescatarlos, pero hay que ver cuáles serían las medidas que se tomarían eh, eh, para poder traerlos. No es tan sencillo decir, vamos a traer a los dominicanos porque son dominicanos. Ajá, y mis hijos, y los hijos de usted, y la nación dominicana, que sabemos que no tiene capacidad para responder ante esa situación. De manera, eh, independientemente de su punto, que una persona de esa eh, eh, esté infectada, que una persona, por ejemplo, esté eh, infectada, lamentablemente, con el virus. ¿Cómo respondemos nosotros? Bueno, tendrían que durar eh, eh, el proceso de incubación del virus, este unos 14 sí. días, eh, eh, donde se puede detectar. Y entonces, bueno, si tienen que durar un mes, bueno, pues un mes, eh, bajo vigilancia. Pero traerlos esos estudiantes a la República Dominicana, eh, incluyendo, porque el virus puede venir en cualquier cosa. Te puede venir en una maleta, te puede venir en un objeto, quizás no te haya infectado a la persona, pero el virus te puede venir en cualquier cosa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a veces con, con, con los discursos populistas, por ejemplo, de, de, de los funcionarios públicos, porque aquí hay una nación que proteger. Y eso es importante destacar. Indudablemente que se deben de tomar todas las medidas de seguridad. ...que deben de ser personas especializadas... ...doctores, epidemiólogos... ...especialistas... ...y con todo el protocolo de rigor... ...para proteger nuestra nación... ¿Y quién asegura eso, Fulvio? Porque pues aquí, aquí vemos niños que nacen... Y, lo, y, ...y acuestan cuatro y cinco niños en una, en una misma cama... Es que hay, ...en los hospitales... o sea, ...que ni siquiera eso... Eh, eh, hay, eh, hay, eh, hay ...el sistema de salud lo toma en cuenta... Hay un protocolo cuenta. tan vasto, eh, Wagner... ...que no hay un vuelo directo... ...deben de hacer escala... ...entonces también con las naciones donde van a hacer escala... Deben de coordinar y buscar sí. los permisos regulatorios sí. de rigor. Para, no es fácil. La okay. gente cree que, eh, que, que, que ya lo van a traer y ya. No, no, no, no. no claro, hay Esto que lleva con... todo un proceso que... internacional y de relaciones diplomáticas y de seguridad extrema. Hay que incluyendo claro, con la misma China, porque claro, esos estudiantes están precisamente claro. en la ciudad donde ha surgido Tenemos el foco. precisamente la misma China. Sí. Buenos días. No es fácil. Buenos días. Buen Julio, Fulvio sí. Claudio de Jesús Armando Santiago. ¿Cómo no? Yo voy a admitir un juicio sobre ese caso, porque como humanos que somos, tenemos que ser responsables, pero creo que lo más prudente sería que el Estado Dominicano, como ya esa gente lo tiene aislado allá, lo supla de recursos para que ellos puedan permanecer allá y que no les haga falta con que ellos suplen las necesidades que tengan, para que puedan subsistir y entonces, después que se controle el virus, si quieren repatriarlo, que lo repatrien, pero que mientras tanto, con recursos del Estado que se protejan ellos allá. Mire, mi déjeme hacerle él. una preguntita, porque es que aquí hay, aquí hay algo muy delicado. Precisamente sí, China le, le China, si China ha sido responsable. con Sin eso. intención sí, sí, de, de, de causar ninguna confrontación con usted, pero si fuera un hijo suyo, ¿qué posición usted no adoptaría? Puede. Siendo honesto, va, vamos a esa parte, que es muy, muy delicada. Preciosa. Fíjate, yo te, te estoy diciendo, o sea, no te estoy diciendo a ti eso, no le estoy diciendo al Estado porque el Estado se tiene que ser garantista de la vida de, de esos cinco. No, pero yo sé, no no, no malinterprete, es solamente una preguntita como que, padre. Oye, entendiéndose de que también los chinos son humanos y tienen obligatoriamente que permanecer allá. No, pero son Sobre ciudadanos ese chinos. Ese argumento es que yo me baso en mi petición al sí. Estado dominicano que lo supla de todas. Mire, y por, y por haber de eh, eh, Eso que usted solicita, China ha sido muy responsable con eso. Como nación eh, se, eh, se han portado a la altura que, que China se porta con los países, con todos los países del mundo, pero especialmente lo, con los que tiene relaciones bilaterales. Ha sido muy irresponsable a ellos no les ha faltado de nada no no no y ese, ellos y ellos ese, muestran buena donde salud quiera, donde quiera que esté Fulvio donde quiera que esté Claudio donde quiera que esté Danilo Medina y donde quiera que esté Miguel Vargas Maldonado cuando Dios decida llevarnos a uno de nosotros lo va a llevar no sé sí. Entra usted a, a, a Wuhan, a ver, a ver si Dios va a... Bueno, Mira, lo que quiero sí es, es resaltar delicado. ese aspecto, el protocolo internacional que, que, que se lleva. O sea, hay que saber que de República Dominicana a China no hay un vuelo directo. Uh -huh. Hay que pasar por otro aeropuerto o por otros, por varios. Y se supone que en cada uno de esos hay una revisión rigurosa que se hacen el mismo y esto no de forma Sí, pero entonces la pregunta Carolina es ¿Cómo es que en Canadá entonces hay gente infectada? ¿Cómo es que en Estados es, Unidos es hay que gente infectada? Pero es lo que te digo cuando o sea, ¿cómo, se ¿Cómo es que en esos países hay gente que están infectados Porque fue al principio, no se sabía la magnitud del virus y de cómo podía no, esos protocolos, o sea, fue después pues ya, ya, ya lo sabemos Pero ya no tenemos tantos países que se están sumando si tú te fijas, como si sí, en principio, fue en los primeros días que se, se infectaron estos países porque no se sabía realmente eh, ya, eh, la ya situación. Ya más de 30 de países esto. en menos de un mes. Bueno, Fíjate que lo que ha pasado es un maypi y, y dos o, tres días. Oye, y más de 30 pero, países pero ya tienen gente infectada, incluyendo, incluyendo ya un, un latinoamericano, un argentino, un argentino que estaba El ahí en un crucero doctor. de Japón. Pues ahí está infectado ya. Juan, el mismo doctor que descubrió el virus murió ya. Sí, murió. Sí. Entonces, de es hecho, delicado, es... la situación es delicada, pero ya se tiene un protocolo. Exacto, Ya no se, se tenía en principio. Y es no importante saber que China, recuerden que China es comunista, China tiene el control de sus medios de comunicación. Es posible, y esto es una especulación mía, es posible que eso no sean los números. Pero estoy diciendo que mandé la ¿Eh? información ayer de un medio taiwanés. Es posible ...que eso no sean los números... Oye, ...y que estén mira. filtrando la información... ...para no crear caos eh, mundial... ...porque mira, estamos hablando de mil gente... <risa> ...salía la información... ...en un medio taiwanés... ...en un medio taiwanés... ...que lo, la, la subió la información RT... ...que no estamos hablando de información... allá lo loco por internet... ...donde decía que... ...la cantidad de contagiados... ...es astronómicamente más alta... ...y dicen ellos que son... ...154 mil infectados... Eh, 31.211 oficialmente Y 24.589 muertos O sea, esto lo difunde un medio eh, asiático Y cerramos diciendo Que hay una parte que hay que evaluar a la hora de nosotros hacer estos comentarios eh, Ponernos en el lugar del otro Ponernos como padre, como hermano ¿Qué usted quisiera que pasara si fuera un hijo suyo que está allá? Porque es muy bonito decirlo desde acá, que no, no hay nada, ningún vínculo. Va. De mañana.